Campeones de League of Legends en 10 segundos Alistar Después de tirar habilidades, cura Ledo. Levanta enemigos alrededor de él Se tira con todas Si estás cerca te desea Es inmortal O casi